Ya hemos visto las seis funciones del lenguaje. Han conocido ejemplos, pequeñas muestras, ¿cierto? Eh, hemos visto la composición de la palabra, la importancia del significado y el significante, tenerlo presente en la creación. Y quisiera leerles ahora un poema de este grandioso poeta Walt Whitman. Ustedes lo deben haber escuchado alguna vez. El poema se titula Una hoja de hierba. Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas y que una hormiga es perfecta y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos. Y que la rana es una obra maestra, digna de los señalados. Y que la zarzamura podría adornar los salones del paraíso. Y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza las máquinas y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles. Descubro que en mí se incorporaron el neis y el carbón el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces, que estoy estucado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros, que hubo motivos para lo que he dejado allá lejos y que puedo hacer volver atrás y hacia mí cuando quiera. Es vano acelerar la vergüenza. Es vano que las plutónicas rocas me envíen su calor al acercarme. Es vano que el mastodonte se retrase y se oculte detrás del polvo de sus huesos. Es vano que se alejen los objetos muchas leguas y asuman formas multitudinales. Es vano que el océano esculpa calaveras y se oculten en ella los monstruos marinos. Es vano que el aguilucho use de morada el cielo. Es vano que la serpiente se deslice entre lianas y troncos. Es vano que el reno huya Refugiándose en lo recóndito del bosque Es vano que las morsas se dirijan al norte, al labrador Yo les sigo velozmente, yo haciendo hasta el nido En la fisura del peñasco Otro autor que es uno de los imperdibles de la lit literatura Quiero leerles algo respecto al poeta mexicano Octavio Paz. Seguramente lo han escuchado nombrar o lo han leído. Tiene muchos libros, un gran poeta, un genio literario que aportó eh, narrativa, poesía, ensayo, etcétera. ¿Qué es la poesía para Octavio Paz? Para el mexicano Octavio Paz, la poesía es la perpetua atención del poeta hacia un absoluto del lenguaje, en la esperanza de cautivar la realidad, lo efímero, eso mismo que se desvanece en el momento en que uno lo piensa, da un paso con palabras que no se esperan y milagrosamente se ordenan gracias a la cadencia que el mismo artista vacila en considerar como el fruto de su paciente trabajo. Octavio Paz decía ser un poeta hispanoamericano que escribía en español la lengua, era para él el motor esencial del destino de la sociedad humana. Sobre la literatura moderna, Paz afirmaba que no puede ser sino literatura crítica, crítica del mundo en que vivimos y crítica de la literatura, crítica de la crítica, y esa crítica es creadora siempre. La crítica del lenguaje, se vuelve creación de un lenguaje. Octavio Paz, ese poeta maduro que sabía de la existencia de un alguien que lo deletrea, letra por letra, que entre las muchas cosas que sabía que era, externaba, soy escritura. El bate, o poeta mexicano, sobre la poesía escribía, la poesía como la filosofía es contemplación, es una actividad anfibia que participa en las aguas movientes de la historia y de la limpidez del movimiento filosófico, pero que no es ni historia ni filosofía. La poesía siempre es concreta, es singular, nunca es abstracta, nunca es general. La poesía a su vez no es nada, sino tiempo, ritmo perpetuamente creador, instante que contiene todos los instantes. Octavio Paz nos dice que la poesía es la memoria de los pueblos y una de sus funciones, quizás la primordial, es precisamente la transfiguración del pasado, en presencia viva, la poesía exorciza el pasado, así vuelve habitable el presente. Todos los tiempos tocados por la poesía se vuelven presente. Lo que pasa en un poema, sea la caída de Troya o el abrazo precario de los amantes, está pasando siempre, ocurriendo siempre. Esta idea del poema como el lugar donde se encarna la presencia de un otro tipo de, de, de, de, de, perdón, de devenir histórico, de una memoria no narrada ni ordenada por una secuencia temporal, el lugar donde todo ocurre siempre, donde el futuro es una invención, pues todo está contenido en este presente, es lo que Paz define como la casa, de la presencia. El poema es esa casa del movimiento perpetuo, como etiquetar alguna vez a la poesía mexicana moderna. Es un perpetuo desafío a la pesantez de la historia. Entre ir y quedarse. Poema de Octavio Paz Entre ir y quedarse duda el día Enamorado de su transparencia La tarde circular es ya bahía En su quieto vaivén se mece el mundo Todo es visible y todo es elusivo Todo está cerca y todo es intocable los papeles, el libro, el vaso, el lápiz, reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi sien repite la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro, no me mira. Me miro en su mirada, se disipa el instante, sin moverme. Yo me quedo y me voy, soy una pausa. Otro poema de este gran Octavio Paz. Libertad bajo palabra, viento, cantan las hojas, bailan las peras en el peral. Gira la rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire. Todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Todo ese espacio vibra la vara de la amapola y una desnuda vuela en el viento lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje, todo es del viento, y el viento es aire, siempre de viaje. Y de viaje es como nosotros tenemos que andar siempre. No de, de ciudad en ciudad, ni de país en país, sino que simplemente viajar con nuestra imaginación para poder crear. Es necesario ...leer mucho sobre las ciudades, los diferentes países y sus culturas... ...porque eso también nos da mayor valor en la creación. Es necesario aprender mucho de las culturas actuales vigentes... ...empaparnos del patrimonio de nuestra ciudad, de nuestro país... Enriquecernos Siempre enriquecernos Para poder ir en beneficio De una mejor y mayor creación Con la palabra La palabra es vital La palabra es vida La palabra es nuestro pan cotidiano Para los escritores y escritoras Siempre recuerden eso sin la palabra no somos nada, estamos verdaderamente desnudos, nuestra mente está hueca, tenemos que amueblarla, es decir, autores, libros, vengan a mí, recibámoslo siempre con alegría y busquémoslo con mucho ahínco, visitemos las bibliotecas, si no, visitemos las librerías de viejo, bueno, Ahora con esta de la pandemia no podemos visitar librerías de viejo. Pero hay muchos libros usados que se venden y que están a nuestro alcance. Busquen, investiguen en internet. En nuestro eh, buscado y eh, amado Google Chrome o Google. La internet es hoy con lo que tenemos que familiarizarnos, tenemos que aprender a manejar la tecnología imperante, que hoy más que nunca y tal vez para los próximos años es muy necesaria y muy útil, especialmente para nosotros autores y autoras, porque investigamos, hay muchas tesis de literatura en la cual podemos aprender más. También manejo del lenguaje. La literatura solo viene a adornarnos y a quedarse con nosotros. Nos viste, nos pone las joyas, las joyas literarias, ¿cierto? Y nos suelta la mano. Es nuestra imaginación. No es necesario viajar, ni andar de región en región, ni de país en país para crear para, para crear, para sentarnos a escribir y hacer un poema, como decimos nosotros corrientemente, ¿no? Voy a hacer un poema respecto a eso. Se me ocurre que todo lo que está aconteciendo también en este periodo histórico de nuestro país es fuente de creación. Entonces, estar informados es indispensable. No podemos pensar que al dedicarnos a la literatura vamos a estar en el mundo de Bills y pap. Esto es algo serio y lo tomamos con responsabilidad. Es una tarea que queremos hacer y la queremos hacer bien. Por eso, Estamos perseverando. Primero, nos colocamos al alcance de los libros. Segundo, leemos mucho. Tercero, aprendemos ese conocimiento. Y lo hacemos nuestro, para luego echar a volar nuestra imaginación. Y, y así, nos sentamos a escribir en nuestro rincón predilecto, tal vez en un sillón sin escritorio, o una mesita, o el comedor, y escribir, escribir, escribir. Siéntete siempre feliz y agradecido de poder escribir, porque lo que radica aquí es algo que nadie te puede quitar, y es algo que puede beneficiar a muchos otros y otras que están esperando que tú también los guíes el día de, la ma de, de mañana en la creación literaria en general. Para nosotros es la creación poética, porque este taller es de la Casa Gonzalo Rojas y es para la creación poética, esencialmente. Pero siempre es bueno tener presente que lo que es bueno para la poesía es bueno para la narrativa. Es bueno para ser un cuentista o cuentero, no sé. Yo tengo una amiga que, que siempre dice que ella no es cuentista, es cuentera. Ustedes, ¿Bram? no sé, a lo mejor de la poesía pasan al cuento. Y no es nada de extrañarse Yo me inicié en el mundo de la literatura Adicta a la poesía Totalmente adicta Hasta que un día escribí Publiqué un libro de poesía Con poemas muy largos Entonces una amiga Gran conocedora de la palabra también ella Me dijo Ingrid Tú deberías escribir una novela Y yo la quedé mirando y le dije una novela, yo, no, nah, no creo. Pero el tiempo se encargó de darle la razón a ella. Era posible. Eso requería mayor dedicación. Pero también era indispensable tomar la decisión. Voy a escribir una novela. Y eso... Es la decisión que ustedes algún día van a tener que tomar. Me dedicaré solo a la poesía o a la narrativa. Haré cuentos, haré prosa, haré un ensayo, haré un escrito referencial. Hablaré sobre un tema que ocurre aquí en mi ciudad y que es bueno que muchas personas más lo conozcan, al menos en mi región. Ustedes van a ir viendo. ¿Hacia dónde los va llevando la palabra? Porque uno no decide para dónde va. La palabra nos conduce por el camino que ella quiere. Es ella la que propone y dispone en nuestra guía magnífica. Así es que abracen la palabra y díganle, llévame a un lugar hermoso porque quiero que habite siempre conmigo. Bueno, les recuerdo mi correo, gotchers.com. Les ruego que comenten en la página Casa Gonzalo Rojas. Es necesario saber qué piensan, qué opinan. ¿Les gustan o no les gustan? Ya se los dije en el video anterior. Estoy atenta a sus comentarios. Estoy atenta a sus aportes. No dejen que esta oportunidad grandiosa que nos entrega la Casa Gonzalo Rojas se desperdicie. Se pierda en el tiempo. Aprovechen esta ocasión magnífica. Yo hubiese querido tener esta oportunidad. Nunca la tuve. ¿Cierto? Nunca la tuve. Pero soy producto de mis muchísimas lecturas, de mis muchísimos estudios, de una gran cantidad de horas en que me he dedicado, digamos que he hecho mi vida esto. No hay otro interés mayor en mi vida que este. Aprender y aprender cada día. No perder el tiempo. Perseverar en esta meta que me he propuesto. Perseverar, seguir aprendiendo para luego poder transmitir mis conocimientos a otras generaciones. O a la misma generación mía. Bueno, damos término entonces con este tercer video a la sesión número 3, Este eh, día de mayo en que nos hemos encontrado para volver a esperar la próxima sesión. Muchas gracias. Su atención es un privilegio para nosotros.